trae el Mario por la casa, Sale seguro que estaba bien. la 3, 2, 1, ¡Va a la a romper la cámara, la ¡Va a romper ¡Va a la a la la Tempo, no no, no. No se quedaron. no Sí, sí. mejor ahí? Ahí. cómo en medio Ahí, ahí. No, No. no. no, no, no, no. no. no. no. Freestyle. Falta Junior, falta... falta Junior. No, no, no falta nadie, vamos. Ojalá que no está aquí, no está punto. Todo el mundo está. Quién más? espérate, déjame ver gorra. Ese brazo, ¿por qué está abrazando a Angeles? Tranquila, tranquila, tranquila, Ah, tengo otra cosa, de Pimpo, si tú, está? ¿Tú no tienes. No, no está. sí, no, no. ¿Por qué está ahí? ¡Párate, Otro para ahí, no. no, no, no. Caló, ¿Vale? ahí vamos, vamos, ahí, ahí está acá, ahí, ahí, ahora sí, sí, ahora sí, ahora sí, Ahí, ahí. ahora sí, Tomando, tomando. Luisito Campuzano, ven. Sale ahí, Luisito Campuzano. Campuzano, sal. Pónteme aquí o al lado de ahí, ven. Ah, vamos, Tanto, ahí. No te volaste. Y no te pusiste una camisa. Está vale. bien. Vamos, también. Bra, brazos, Johnny. Vaya. Bien. Johnny, los aquí. Johnny. aquí. ando aquí. Okay, voy. Espérate. Luis hizo mercado. Luisito. Ya. Vamos. Dale, dale, vamos. Él sabe lo que tiene en los brazos ahí. Dale. A ver. <risa> ¿Qué está haciendo en él? Ay, se sacó esta foto. ¿Qué está ahí? Ah, Por aquí Junior, Junior, corre! No, Junior, no. Ven. A, atrás, al lado de brazos. lado de brazo, Junior, abajo en el suelo. Sí. Vamos a pegar ese. Ahora más. Sí, ya sí, va. va. Entra afuera. Entra ¿no no afuera te la a traer comida también? Sí, será sí. una así. a una